me cortó, pero vamos a hacer como si fuera una segunda secuencia. Si allá tengo un sol y acá no tengo el sol, simplemente los reflejos, veremos que hay un interesante matiz en colores en cuanto a pintura. Está difícil como que, que caminar por estas rocas, pero voy a intentar. Eso. Acá ingresa un mar embravecido. Con sus silencios y sonidos, con sus ecos. Y por acá, ¿quién es el que está hablándoles? Mirando un sol espectacular allá, atardeciendo. Esto queda grabado para quien alguno pueda, o alguna pueda, inspirarse, y respirar, y alertar los cinco sentidos. El sexto queda a criterio de ustedes. Hola, hola, hola que llega, hola que viene, hola que explota. Eso. Veremos qué sucede como el tiempo va cambiando.